Amén, Dios le bendiga mis hermanos. Le damos gracias a cada uno de ustedes por brindarnos este espacio para reconocernos como ministerio y a nuestra pastora querida por darnos esta hermosa oportunidad. Ahora continuamos el Saludos, mis amados. Dios los bendiga. A nosotros es un honor poder llegar hasta usted ahí en casita viendo esta transmisión eh, soy el pastor Miguel Ángel Rosario estamos ubicados en la provincia Monseñor Noel y hemos conocido a Cristo Libera y de verdad que estamos sorprendidos esperamos que usted también conozca esta escuela para que el poder del evangelio y la fórmula que Jesucristo utilizó para llegar a la gente a través del mensaje la liberación y la sanidad. Eso es Cristo Libera. Amén. Excelente. Así mismo estamos sumamente agradecidos y contentos con Dios primeramente y luego con el privilegio que nos ha concedido de conocer este ministerio Cristo Libera Internacional. Pastor Juan Mujía desde Cotuí. Y también le exhortamos que nos contate a los números que están ahí para que estudie y se prepare mejor para que pueda hacer un eficiente trabajo en la obra del Señor. Bendiciones. Amén. Tenemos a Daisy también y a Pacil Medina, que también son parte de ella. Pacil viene de Santo Domingo. Deisy Diosquide Santiago también. Dios le bendiga. Mi nombre es Daisy Bertanzi, misionera y maestra del ministerio, Cristo Libera, el cual puedo decirle que para mí ha sido lo máximo. El por qué, porque. Yo vivía oprimida de diversas cosas, de enfermedades, de que conocí este ministerio, Cristo Libera. Hoy no sufro de nada porque ha sido sanada. Y así como yo he sido sanada, también usted puede ser sanada cuando usted le crea el ministerio, Cristo Libera. Por eso se llama Cristo Libera Internacional. Amén. Pero tenemos una persona muy especial que va de país a ah. país que es junior. Él quizá no puede decir muchas cosas, pero está muy contento. Mírenlo ahí. Él es una persona muy especial el ángel, y el ángel del grupo. Ángel, digo, haya, sí, señor. Pasiri, ¿dónde está Pasiri? Dios le bendiga. Eh, mi nombre es Pasiris Medina. Eh, de verdad que este ministerio ha sido lo más grande que hemos podido conocer porque el Señor nos manda y por todo el mundo y predicar el evangelio y echar fuera demonios a los enfermos. Y si nosotros los cristianos ¿No echamos los demonios fuera? ¿Quién lo va a, lo va a echar entonces? Exacto. <risa> muy bien. Quiero decirle que Junior es el hijo del Pastor Roger. Ah, y sí. él, él es a, eh, a todas partes del mundo. Él lo acompaña. Ya. Así que Dios le ha dado una gran fuerza a este muchacho. Una, algo increíble. Bueno, nosotros <risa> estamos muy contentos. De verdad de que Inocencio nos haya permitido estar aquí en su programa. Eh, eh, estamos a la orden Usted me debe una visita, sí. el eh, eh, eh, eh, varón. Eh, Wilfredo. Wilfredo me dijo, yo voy a hablar con la pastora, estoy esperando esa visita. Sí, está bien. Estaremos por aquí trayendo un tema de actualidad, un tema que podamos colaborar y ayudar a la población a, a ser sano. Amén. Así que muchas gracias por permitirnos estar en tu programa. Qué bueno, no, gracias.